que es eh, psiquiatra, que es jefe de psiquiatría de INEVA que ha sido este, presidente de la asociación de psiquiatras y que está hoy acá con nosotros este, para compartir un tema que a todos nos, nos preocupa y nos interpela actualmente que es el tema de las, los modos de violencia, formas de violencia y épocas que va de algún modo en cierta continuidad con lo que venimos trabajando acerca de todo el tema de subjetividad y eco. Así que bueno, gracias, muchas gracias por bueno, estar acá, bienvenido otra vez. Y... Bueno, buen día nuevamente, muchas gracias por la invitación, para mí es un orgullo estar aquí con ustedes, sentirme con amigos, este, esto siempre es bueno, porque es bueno poder compartir los malestares que tenemos todos. Y la manera de procesar los malestares es esta, creando un lazo colectivo, compartiéndolos. Bueno, la invitación fue para hablar de violencia y época. Hablar de violencia y época, ustedes ven que el título es un poquito distinto. Hablar de violencia y época implica hablar de institucionalidad, es decir, de institución, ustedes saben que de alguna manera eh, de las instituciones generadas por la Revolución Francesa hace ya mucho tiempo han entrado en crisis. ¿Eh? Es decir, eh, pareciera ser que hay que pensar la posibilidad de ser instituyentes de otra modalidad institucional. ¿Eh? la subjetividad tiene que ver con la época cada época tuvo sus subjetividades Entonces, por eso me parece que es un tema para poder abarcarlo de esta manera y violencia, ustedes fíjense porque en realidad eh, la modernidad lo que se llamó los avances de la revolución científico-técnica, eh, el progreso, se pensó que iba a ser un bienestar para la humanidad, un bienestar para todos y era también una cuestión de poder ir erradicando la